Que lo, que uno, lo único que uno quiere es, así como yo menciono el lavado de las manos, así como yo menciono que eviten comer porquerías en las calles, yo siempre he tratado de decirle a la gente que evite de la limpieza porque el mosquito vive con nosotros, el mosquito es el animal más feroz que nosotros tenemos y es responsable de más de 50.000 muertes al año y transmite 20 mil enfermedades. Entonces vamos a poner un poquito de nuestra parte para mantener y disminuir la cantidad de mosquitos que se produce eh, precisamente en esta época de año de calor y por el aumento de la humedad. El, el, el, el martes antepasado, yo estaba hablando de los derivados de la bomba, de protones, los derivados del omeprazole. Porque hay mucha gente que me preguntaba que si era cierto que el uso indiscriminado de los derivados del omeprazole que desde que se inventaron lo que han hecho es resolvernos los problemas porque para nadie es un secreto que un derivado de la bomba de protones como el omeprazol y su derivado tienen a curar las úlceras duodenales y la úlcera gástrica en un periodo de uno a dos meses en el 98% y gracias a esos medicamentos Hoy día, nosotros no tenemos las complicaciones que existían antes de la llegada de esta medicina. ¿Cuáles eran esas complicaciones? La intratabilidad, la estenosis pilórica, el sangrado o la perforación. Y es tan tal que ya tú encuentras, no encuentras un cirujano que hoy día, hoy día, te haga una cirugía del estómago por una úlcera péptica, ya sea gástrica o ya sea duodenal. Ahora, cuando uno va a usar un medicamento de este tipo, tú tienes que ponerlo en la balanza y ver cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios. Porque eso que dicen que el omeprazol provoca demencia o Alzheimer, eso, eso no, sea, no es verdad. Eso no es verdad. Que el omeprazol provoca eh, fracturas espontáneas de los huesos. ¿Cómo Porque va a ser? impide la absorción de la vitamina D. Eso no es mentira. Eso no se ha comprobado. Son rumores. Son rumores eh, de la persona. Y lo que sí se ha dicho y se está buscando la veracidad es. Que el uso excesivo e indiscriminado de los derivados del omeprazol puede llevar a una reducción de la flora intestinal normal. Y usted sabe que esa flora es la responsable de la digestión, la absorción, la producción de los, de los alimentos que nosotros necesitamos para llevar, tener una mejor calidad calidad de vida entonces que nosotros decimos que quienes personas eh, deben llevar eh, un tratamiento eh, permanente con, con los con los derivados del omeprazol ah, por ejemplo esos pacientes que, que tienen que están inmunodeprimidos que van a recibir eh, quimioterapia usted tiene que darle omeprazol pero si Sí, lo que está suprimido porque su sistema... y para protegerle la vía digestiva. Por ejemplo, a esos pacientes, porque tienen una lesión deportiva, oh. que tienen un accidente traumatológico, que tienen una artritis y que tienen que tomar calmantes casi para toda la vida, tú debes darle un derivado de lumeprasol para tú protegerle, para tú protegerle oh, eh, eh, eh, el estómago. Es lógico. Pero cuando hay reflujo... Cuando hay una esofagitis eosinofílica Cuando hay un esófago de baret, Cuando hay un, un, un síndrome de acidismo Tú debes usar los omeprazoles A la mínima cantidad Durante el tiempo en que tú vayas a corregir Dicho, dicho problema Ahora, cuando tú tienes un paciente con úlcera Que tú le diagnosticas con el endoscopio Sí y tú le indica un y por lo menos yo en mi experiencia, por razones también de seguro, por razones de economía, porque en esos países desarrollados, lo que suelen hacer Omar es que cada 15 días le meten el tubo para, ver, sí, para ver la evolución y la curación de la enfermedad con el tratamiento. Pero aquí, lo seguro quizás te pueden pagar una o dos endoscopías al año, pues yo espero que tengan dos y tres meses, y al cabo de tres meses, al cabo de tres meses, cuando tú haces la endoscopía y notas que la úlcera ha cicatrizado, entonces muchas veces yo le doy un tratamiento continuo de un año, y cuando se vuelve a hacer es difícil que la úlcera vuelva, o de lo contrario le digo, bueno ya tú no te sientes nada, porque señores, de que uno se tome una pastillita de esa Cuando hay un problema de úlcera Tanto del duodeno o del estómago Se le quita el dolor Y el paciente se siente también Que como buenos dominicanos que somos Abandonan, abandonan abandonan, tratan, abandonan el tratamiento ¿verdad? Y después cuando lo bueno, lo bueno, van, Se sienten un chico ya, se, No, va, no, ahí mismo Entonces No le dan No le dan no, no da, no da continuidad Entonces cuando tú la, Ve que la has curado, tú dices, bueno tenemos dos opciones. O te damos este tratamiento continuo durante X tiempo. Sí. O te damos o te damos un tratamiento intermitente, sí. Un no? mes un mesí, un un un sí, sí, un mes un mes sí, un mes un mes un mes un mes un mes sí, para de esa manera evitar que haya una recaída y que la úlcera vuelva a aparecer, pero como me preguntaba el paciente, y como me preguntaron por el WhatsApp, que si sí era verdad que... La, eh, que... La, eh, los derivados de los omeprazol provocaban fracturas espontáneas, provocaban demencia. ¿A qué viene eso? De, de esa creencia, doctor. Eh, te, a, a, a, a, a, a, al yo. contrario, eh, estudios recientes han visto que en esos pacientes ancianos, yo que he tienen, que muchísimo que meprasol, tienen, yo no examen, le mejoró hasta calidad eh, cognitiva y funcionaron, y funcionaron mejor. La gente que. Oye, rumores, lo, lo, lo expande. Y cuando llegan esos rumores, los científicos se encargan de investigar realmente si hay eso o no. Y yo tengo más de 20 años usando un derivado de Lumeprasol y nunca he visto ninguno de esos efectos. Eh, de esos sí, efectos yo yo eh, tengo muchos de tiempo esos efectos. también por recomendación yo, suya de que No, y. Eh, y, y por y ejemplo, tener, para sí, la digestión. Sí, pero, no, especialmente para la acidez. La acidez, y, sí, pero hasta para la digestión. Yo, pero yo qué sirve. Sí, porque a veces cuando tú tienes mucha acidez, eso no te va a, no te va a permitir bien. que tú dijeras bien. Ahora, si tú no tienes acidez, no es bueno usarlo. ¿Ah, si no acidez? No es muy bueno usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a trastornar los procesos digestivos al, al impedir eh, la formación del ácido. Y al impedir la formación del ácido, puede venir una atrofia gástrica. Entonces... Entonces los procesos digestivos oh, sí. se van a agarrar la inteligencia. Pero usted creo que en una ocasión, para un amigo común que nosotros tenemos, que a veces se bebe su traguito, usted dijo como que para esas personas que beben, como que era, ah, era un poquito. Eh, eh, un poquito. Lo, que, lo que pasa es que muchas personas, muchos, inclusive muchos galenos, sí, sí. normalmente antes o después de la bebida, como es, protege. La barrera la gástrica, las paredes gástricas, porque impide la formación del ácido y el alcohol es un irritante químico. Correcto. Al irritar, aumenta los, correcto, lo, lo, correcto. Lo, lo, lo, lo, los factores que agreden el estómago. Exacto. Al agredirlo, el omeprazol te protege la mucosa del estómago e sí. evita la inflamación típica.